Nos acompañan en esta oportunidad Karim Moore, abogada de la Universidad de Chile, Master in Business and Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Católica y actualmente se desempeña como investigadora del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. También nos acompaña eh, Ignacio, Ignacio Madero Cavit, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Lausanne en Suiza, subdirector del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad, como investigador asociado del FONTAP-COES y como investigador principal del proyecto FONTESIT sobre Vulnerabilidad Financiera y de Salud de Personas Mayores. Nos acompaña también eh, Miguel Ojeda, geógrafo de la Universidad de Chile, Actualmente estudiante del Magister de Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 10 años consultor y asistente de investigación en CELADE de CEPAL. Y desde febrero del 2017, Jefe de Subdepartamento de Demografía y Estadísticas Vitales de INE. Muchas gracias a los tres panelistas. Por favor, demos entonces inicio con esta sesión con la señora Karin Moore. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy acá. Mauricio lo dijo. Las mujeres son probablemente una de las claves, probablemente también una de las claves más importantes frente al envejecimiento que estamos enfrentando. Lo hemos dicho repetidamente en esta mañana. Chile experimenta un envejecimiento continuo y constante de su población. ¿Por qué? Básicamente, por el descenso de la mortalidad en edades tempranas, sumada a la disminución en la fecundidad que impacta fuertemente las tasas de natalidad. Esto, evidentemente, nos preocupa. Y nos preocupa y nos ocupa y nos convoca para reaccionar sobre políticas públicas que efectivamente se centren en los temas que son importantes, en los ejes que son relevantes y que efectivamente puedan impactar positivamente sobre las soluciones que tomemos en este espacio que aún tenemos para reaccionar frente a lo que se nos viene. ¿Qué nos preocupa? Esta reducción de la fuerza de trabajo, evidentemente, genera un importante impacto en el crecimiento económico. Qué duda cada eso lo han dicho cada uno de los expositores que han estado antes que yo. Surgen desafíos fiscales, sin duda. Proporcionar servicios de salud adecuados. Esto implica, tal como lo decía recién Mauricio, una carga fiscal importante. ¿Para qué? Justamente para mantener el sistema de beneficio y adaptarlo a las importantes necesidades que surgen a causa de la población que está en los tramos de edad más avanzada. Las pensiones. Tenemos un tremendo desafío país, probablemente va a ser uno de los temas del panel siguiente, el cómo logramos que de esta discusión parlamentaria las pensiones surjan como uno de los elementos favorablemente fortalecidos producto de la discusión en el Congreso. Servicios de atención a largo plazo. Tenemos casos importantes que tienen que ver con una funcionalidad disminuida, con enfermedades que se presentan y que alertan como parte de la tercera edad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, eh, los impedimentos de las personas en términos de desplazamiento y los requerimientos de cuidado. Todo eso suponen importantes desafíos y por, so y por lo tanto también importantes gastos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reaccionar ante esto. Y dentro de las formas de solución propuesta frente al envejecimiento poblacional, aparece la necesidad de una mayor participación económica y laboral femenina. Necesitamos también, sumado al anterior, que más mujeres y hombres permanezcan más tiempo laboralmente activos. Y por último, y como si fuera poco, que ojalá no se siga cayendo en la tasa de fecundidad. ¿Cómo logramos que esto sea posible? ¿Cómo contribuimos a fomentar esto? El impacto, como dije recién, está en las mujeres. y, Por lo tanto, debemos lograr apuntar como sociedad a que las mujeres o más mujeres ingresen al mercado laboral, mejoren, su nivel educativo. Y además les vamos a pedir que sean madres. Es un cuestionamiento no menor. ¿Por qué ya no queremos ser madres? Y yo creo que la respuesta viene de la mano de las porfiadas cifras que, como les digo a mis alumnas, cuando oímos de cifras, tenemos que salir corriendo y no escucharlas porque no nos impulsan a seguir adelante en nuestras trayectorias laborales. 97% de quienes se marginan de ingresar a la fuerza laboral por responsabilidades familiares son mujeres. Es decir, son esencialmente las mujeres quienes se marginan de ingresar a la fuerza laboral por cuidado de sus hijos, por cuidado de las personas dependientes y por trabajos domésticos no remunerados. 94% de los trabajadores que sufren su empleo por insuficiencia de horas debido a cuidados de personas dependientes son mujeres. Esto significa, se refiere a las personas que pudiendo tener una jornada completa, por ejemplo, optan por una jornada parcial para poder cumplir con las labores que implica el cuidado de personas dependientes de hijos y trabajos domésticos. Esto se traduce claramente en un déficit de tiempo importantísimo respecto de las mujeres. Entre los ocupados de 15 años o más, la carga global de trabajo diaria de la mujer es, nada más y nada menos, que dos horas mayor a la de los hombres. 55,1% de la carga laboral femenina es trabajo no remunerado mientras en el caso de los hombres esto es solo de un 31,4%. No es menor. El peso del trabajo no remunerado claramente está focalizado en las mujeres. Esto se traduce en un difícil acceso al trabajo remunerado y con ello afecta fuertemente la capacidad de ahorro. Me imagino que todos han de entender que eso explica probablemente las bajas pensiones que recibimos las mujeres. ¿Qué pasaría si nuestra tasa de participación femenina igualara, por ejemplo, a la de la OCDE? Actos ceros de por medio. Un estimulante diagnóstico. Nada menos que un 2,52% de aporte al PIB. Problemas para conseguirlos, bastantes. Resulta que la cultura del trabajo penaliza a las mujeres por tener hijos. ¿Y esto saben por qué pasa? Básicamente pasa porque las leyes incorporan la realidad social como un dato. Los derechos y fueros laborales están centrados en las padres, cosa que agradecemos porque es necesario. Pero el hecho de que los fueros y derechos laborales estén solamente radicados como titulares en las mujeres, encarece la contratación de mujeres y desincentiva el que más mujeres ingresen a la fuerza laboral. O castiga fuertemente sus remuneraciones. Esto pasa en parte por una ausencia de corresponsabilidad. ¿Qué implica esto? que la carga de conciliar trabajo-familia es exclusivamente un problema de las mujeres. La responsabilidad de los hijos, del hogar común, del cuidado de personas dependientes, está radicada en las mujeres con un padre que solo colabora. Y me refiero acá al padre, porque es lo habitual, pero no nos olvidemos también de los otros miembros de la familia. Los hijos también asumen que es la mujer la que debe hacerse cargo de todos esos roles. Somos un país, en realidad un continente, de cuidadoras. Quienes cuidan somos las mujeres. Brecha de participación y brecha salarial. Evidentemente, las mujeres tendemos a excluirnos de la fuerza de trabajo porque no tenemos tiempo para hacer tanta cosa. O trabajamos, o cuidamos de personas mayores, de hijos, o los cuidados del hogar. Hay muchos factores implicados acá. Desde el sueldo, probablemente, que tiene que... el sueldo recibido por un trabajo fuera del hogar, que tiene que, efectivamente, corresponder a un costo de oportunidad. Eh, y eso implica que claramente vamos a preferir siempre trabajos flexibles, aunque no sean, no sean todos lo bien pagados que deberían ser. Vamos a caer siempre en el trabajo probablemente informal o en menores condiciones de seguridad social, como un trabajo precario. Y eso hace que las mujeres fuertemente se queden en ese tipo de trabajo. Desde el punto de vista de la brecha salarial, afecta fuertemente a las mujeres con educación terciaria y especialmente a los cargos más altos o a las mujeres con carreras profesionales que podrían llegar a cargos más altos. Y esto se traduce en, la llamada, eh, en el llamado techo de cristal que probablemente desincentiva también a la inversión en capacitación durante la vida profesional de una mujer. ¿Posible aporte desde las políticas públicas? Claro que sí. Aquí hay espacio para generar grandes cambios en nuestra sociedad. Estimular la educación terciaria de las mujeres es fundamental. Sobre todo porque va a ser la gran diferencia, no solo frente al tema del envejecimiento, sino también frente al tema de la automatización. Promover la corresponsabilidad parental, fundamental y probablemente lo más difícil porque requiere un cambio cultural muy potente. Fomentar el trabajo a distancia y la adaptabilidad, básico. Aprovechemos la tecnología disponible, sumémoslo como una forma concreta de trabajo en la sociedad. Derechos a la cuna para padre o madre trabajadores, está en discusión en el Congreso. Ojalá lo antes posible se logre destrampar. Este proyecto de ley que va a beneficiar a tantas mujeres en su ingreso al trabajo. Perfeccionamiento del postnatal. Se ha hecho mucho, pero la realidad social indica otra cosa. Aquí hay un tema cultural de fondo muy importante y tiene que ver en parte con la titularidad del derecho que sigue estando solo en las madres. Replantear la edad de jubilación. La esperanza de vida claramente exige que nos replanteemos este tema. Las mujeres, curiosamente, según los estudios que se han hecho, están eh, menos aversas a la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, porque de hecho ya se detecta que un 30% de las mujeres continúa su vida laboral luego de la edad de jubilación. Y además, no hay un impacto en los salarios con posterioridad a la edad de jubilación. Por lo tanto, es un importante incentivo, un estímulo para seguir en este sendero. Necesitamos un cambio de paradigma. ¡Qué duda cabe! Generemos condiciones más amables para aquellas mujeres que eligen ser madres, sin renunciar a su desarrollo personal, profesional, a su independencia económica. Tenemos una sociedad que celebra la maternidad, pero que no la respalda. Cuando las mujeres trabajan, todos podemos trabajar más tiempo. Por lo tanto, y para cerrar mi presentación de hoy, la clave está en las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por invitarme, por tenerme acá. Eh, como decía, mi nombre es Ignacio Madero Cadib, yo soy académico de Sociología y Medicina de la Universidad Católica. Eh, para mí es un gusto eh, poder eh, presentar resultados de investigación en un contexto. Eh, no académico, en un contexto de, de, de divulgación de la investigación. Eh, así que estoy muy contento, ojalá les interese. Eh, lo que yo voy a hablar hoy día, entiendo que tengo solo 10 minutos, así que voy a concentrar la, mi presentación en resultados de investigación de dos artículos científicos. ¿sí? Eh, ¿De qué tratan estos artículos científicos sobre la extensión de las trayectorias laborales en Chile? En Chile, recientemente, eh, y en muchos países desde comienzo de los 2000 se ha hablado de fomentar políticas públicas, incentivos del mercado laboral que estimulen la continuación de las trayectorias laborales más allá de la edad legal de jubilación, entre otras cosas para resolver la crisis de los sistemas de la estabilidad financiera y los sistemas de pensiones. Y bueno, yo les primero para que ustedes sepan, para que tengamos algún antecedentes del contexto de la extensión de las trayectorias laborales en Chile, para que ustedes sepan. Eh, las personas mayores activas, mayores 65 en Chile hoy, según datos de la OSD del 2017, es del 24%. Y si atendemos a la cantidad de personas, mujeres y hombres, trabajando después de la legal de jubilación, la CACEN del 2017 muestra que en el caso de las mujeres es 22,3%, mientras en el caso de los hombres casi un 37%. El promedio de años de escolaridad, que es un indicador súper importante a tener en cuenta cuando uno piensa en la continuidad de las trayectorias laborales, es de 8,3 años. ¿sí? eso es los años de escolaridad, el promedio de años de escolaridad para personas mayores. Eh, en términos de salario, eh, estamos una vez más bajo la OSD. El, en promedio, la, la población de 65 años y más activa recibe un 67%, de los salarios promedio de la fuerza laboral menor a 65 años. Y esa proporción, razón, en la OECD es del 86%. Y por último, un dato relevante para pensar en el trabajo en personas mayores es que el 41% de las personas mayores activas no lo hace como dependiente, sino como independiente, ¿sí? principalmente en el sector de eh, compra y venta de bienes. ¿Sí? Bueno, yo me pregunté, eh, en el primer artículo científico, si queremos extender las trayectorias laborales de las personas, preguntémonos... Ah, bueno, el, la el principal motivo para fomentar la extensión de las trayectorias laborales en Chile es básicamente que las personas puedan vivir de un ingreso, ¿no es cierto?, ma más tiempo, un ingreso que la mayoría de las veces es superior a una pensión. Y hay iniciativas al respecto, son, son, son pocas en el fondo, eh, en octubre, por ejemplo, el 2018, en este proyecto de ley que más se discute de dónde va el 4% que de otra cosa, eh, pero hay incentivos eh, pensados para las personas que continúen su trayectoria laboral después de la edad legal de jubilación. En marzo, por fin, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, eh, eliminó la barrera de los 65 años para que las personas pudieran postular a, a estos servicios, a estos eh, programas de capacitación. Y de hecho, por primera vez, hay un programa, un subsidio, para las empresas que contraten a personas mayores de 65. Son, sin embargo, son solo mil cupos por el momento, pero es un tremendo, un tremendo avance. bueno Y la reforma laboral, discutida también hace pocos meses atrás, contempla cosas pensadas para trabajadores mayores, particularmente la, la, el tema de la flexibilidad laboral. Ok, yo me pregunté... Eh, antes de pensar en la continuidad de las trayectorias laborales, pensemos cómo, cómo fueron las trayectorias laborales de las personas que hoy tienen 60, 65 años, y a estas personas que hoy se les está invitando a que extiendan sus trayectorias laborales. Y lo que hicimos eh, con, un par, eh, con algunos colegas fue, por primera vez, hacer un estudio de trayectorias laborales en, para un solo cohorte. ¿sí? La mayoría de las cifras que ustedes ven respecto a trayectorias laborales son medidas transversales en diferentes momentos en el tiempo ¿sí? y no necesariamente siguiendo la misma cohorte a través, a través del, del tiempo. Eh, digo, eh, un estudio original para este tópico en específico. No es que no existan estudios de cohortes o estudios longitudinales en Chile. Entonces, lo que hicimos fue construir, reconstruir las trayectorias de, entre los 30 y los 60 años, las trayectorias laborales, para aquellos individuos que tenían 30 años a inicios de los años 80, es decir, personas que desarrollaron su trayectoria laboral simultáneamente a la introducción y el desarrollo del nuevo sistema de capitalización individual. Y lo, lo que ven acá son estos cuadraditos, son colores con colores, son refieren a diferentes estatus laborales, sí. Por, eh, y acá lo que ven son los siete tipos de permiso, de trayectorias laborales. Y como eh, me voy a tomar 10 segundos para explicarles cómo se lee el gráfico. Ustedes lo que tienen en el eje horizontal, abajo, en el eje de las X, es la edad. Yo les dije, reconstruimos las trayectorias laborales desde los 30 a los 60 años. ¿sí? Y en el eje de las Y, el eje vertical, es sencillamente la proporción de personas que estaban en diferentes estatus laborales en diferentes momentos en el tiempo. Y esta, con una técnica estadística longitudinal, lo que se hace es construir tipos de trayectorias Representativas para la población estudiada. Se usó una encuesta, eh, re, eh, la encuesta de protección social, que es representativa a nivel nacional. Eh, lo que marco acá con esta línea verde es los porcentajes de cada uno de estos tipos. ¿ya? Y yo me voy a concentrar en los tres primeros tipos para que ustedes, eh, para que nos centremos en el fondo de los tipos mayoritarios. El primer tipo nosotros lo denominamos ciclo laboral convencional. ¿Por qué? Porque acá se clasifican el 44% de la muestra estudiada eh, principalmente en el color rojo. ¿Qué es el color rojo? Son personas que entre los 30 y los 60 años, casi la mayoría del tiempo, estuvieron trabajando como empleados a tiempo completo y contribuyendo continuamente a sus fondos de pensión. Sí, esta es otra manera de ver el gráfico, pero es lo mismo. En el fondo, el 44% de la muestra se ajusta a estos supuestos respecto, supuestos microeconómicos de base del nuevo sistema de capitalización individual que las personas, ¿no es cierto?, iban a contribuir continuamente, ojalá desde empleos formales a tiempo completo. ¿Qué pasa con el resto? Hay un tipo que lo denominamos fuera del mercado laboral. ¿Por qué? Son personas que mayoritariamente estuvieron en el color gris, que es estar fuera del mercado laboral. ¿Sí? El 31,4%, ¿sí? cada una está en de estas línea es una persona, entre los 30 y los 60 años. Eh, y lo que ustedes pueden ver es que el, el color mayoritario es el color... Gris. ¿sí? Hay, hay personas que pasan del gris al, al, al rojo y de, del rojo al gris. ¿sí? Son personas entonces que entraron y salieron del mercado laboral múltiples veces. ¿sí? Estas son personas entonces que. Imagínense las, las pensiones de estas personas. Eh, por último, el tercer tipo mayoritario fue eh, algo que denominamos como autoempleados a tiempo completo, no contribuyendo. Estas son personas del color café claro, ¿no es cierto? Que son personas que como dice el título, fueron autoempleados, es decir, independientes, ¿sí? que trabajaron a tiempo completo pero no contribuyeron a sus fondos de pensión posiblemente por la no obligación de hacerlo. ¿no? Y acá eh, se clasificó el 11,2%. Eh, si ustedes miran la tasa hoy, de, revisan la, la cifra hoy del INE, por ejemplo, de cuántas personas trabajan como autoempleados, probablemente vean algo así como el 25 o 28%. Estoy Tal vez ya cambió la cifra. ¿Y por qué acá dice el 11%? Porque son personas que continuamente estuvieron, personas que a lo largo de, de este periodo clave de la vida activa estuvieron trabajando como independientes, ¿sí? Por eso ven la cifra diferente. Son personas que pudieron haber estado como empleadas y que saltaron en el fondo al empleo independiente luego, pero que no contribuyeron a su fondo de pensión. Acá algunas cifras relevantes de estos tres primeros tipos. El primero, este ciclo laboral convencional, el formal, ¿no es cierto?, el que se ajusta a las expectativas del, de, del modelo de capitalización individual. El segundo, este fuera del mercado laboral, y el tercero es de personas eh, autoempleadas. La proporción de mujeres, como ustedes la habrán sospechado, en el tipo 2, que es fuera del mercado laboral, es del 88%. En términos de educación, claramente las personas, la mayor proporción de personas con educación Primaria o básica se concentra en el tipo fuera del mercado laboral y el tipo de independientes que no contribuyen y que trabajan a tiempo completo. Eh, la mayor proporción de personas con tres o más hijos se centran en este tipo fuera del mercado laboral y en términos de estatus marital no vemos tantas diferencias. Me gustaría invitarlos a pensar que este tipo de trayectorias laborales Sí, no solamente tiene impacto financiero ¿no es cierto? En la vejez, sino también de salud. En lo que yo les muestro ahora son, no, no es necesario que se fijen en la tabla, sino simplemente en el texto a la derecha. Si nosotros medimos cuál es la posibilidad de que las personas tengan tres o más enfermedades crónicas después de los 60 años para estos diferentes tipos de trayectorias laborales. Lo que vemos es que, en, el, en, en síntesis, que este tipo laboral, ciclo laboral convencional, estas personas que trabajaron como empleados a tiempo completo, contribuyendo a su fondo de pensión, no solamente tiene beneficios financieros, sino que disminuye su probabilidad de enfrentar enfermedades crónicas como yo, hipertensión, diabetes, cáncer, eh, artritis, etc. Lo mismo vemos en dificultades físicas diarias, estar fuera del mercado laboral recurrentemente o estar pequeños periodos de vida eh, en ese periodo entre los 30 y los 60 eh, trabajando, muy pequeños periodos, eh, tiene impactos negativos también para la salud y lo mismo se ve cuando uno mide en, en la salud no por indicadores objetivos como enfermedades crónicas o dificultades físicas sino cuando le preguntaba a una persona cómo se siente usted ¿Sí? eh, si nos concentramos en aquellos que dicen muy mala eh, que mi salud es muy mala mala o regular en general todas las trayectorias son más susceptibles de enfrentar una peor salud que aquellos que tuvieron un ciclo laboral convencional como nosotros dijimos eh, ¿Cuánto me queda? ¿Dos minutos? Ya. Eh, bueno, solo, como me quedan dos minutos, voy a ir bien rápido. Eh, solo comentarles que hicimos un ejercicio similar. Les dije que habían dos artículos científicos. Uno, este el segundo, que es... Eh, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo incide trabajar a estas edades tardías en la salud de las personas mayores? Pero no solamente en Chile, sino en otros países de, de Europa, eh, Estados Unidos también. Y, y la, la pregunta que orientó nuestra investigación fue pensar que esto de la salud en etapas tardías, o sea, la relación entre trabajo y salud en etapas tardías, no solamente depende de factores individuales, sino también de eh, lo que nosotros denominamos como estado de bienestar, ¿no es cierto?, este conjunto de políticas públicas que lo que busca es reducir la desigualdad, corregir aquellas desigualdades de clase social, de género que la misma sociedad ha creado. Y voy a ir muy, muy eh, al, al resultado final, lo que hicimos fue Reconstruir trayectorias laborales, de nuevo, con la misma lógica de recién, pero no entre los 30 y los 60 años, sino entre 5 entre años antes de la edad legal de jubilación y 5 años después. ¿Qué ocurre en términos laborales con estas personas? ¿Sí? Y me quiero concentrar solo en el primer tipo que creamos, que se llama jubilación temprana. En este tipo se clasificó 45,2% de la, de la muestra y, eh, me vuelvo un segundo, solo para comentarles, hay 12 países que estudiamos, ¿sí? con diferentes tipos de estados de bienestar. Y nosotros incluimos en el tipo liberal ¿sí? a Chile y Estados Unidos, y liberal corporativista a Inglaterra y Suiza. ¿sí? No, no tengo tiempo para explicar, si, si a alguien le interesa podemos conversar después esto del estado de bienestar. Lo que les voy a mostrar ahora entonces es... Ah, y la, el primer tipo, se llama, primer tipo de trayectoria laboral se llama jubilación temprana. ¿Por qué? Son personas que desde cinco años antes de la legal de jubilación... En los diferentes países, controlando por diferencias de género, están en el color rojo. En este caso, color rojo significa completamente inactivo. Son personas que solo reciben pensión, ese es su medio de ingreso principal. No continúan trabajando, que es el. Los que continúan trabajando fueron los que nos denominamos con, con ese color naranjo, parcialmente jubilado. Y vimos qué tan probable es que las personas con, acá en, en el, la primera. Columna, lo que ustedes ven son los tipos de trayectoria de jubilación. Solo centrémonos, por favor, en el primero de la jubilación temprana, el que acabo de mencionar. Y lo que ven acá son las probabilidades de 0 a 100, ¿sí? o 0, 0 a 1, disculpen, las probabilidades de enfrentar tres o más enfermedades crónicas para las personas que siguieron esa trayectoria laboral jubilación anticipada, las personas que se retiraron tempranamente del mercado laboral. Lo que vemos es que esas probabilidades de enfrentar tres o más enfermedades crónicas es... 24% si vivieron en países liberales, ¿sí? con estados de bienestar liberal, y 21% en, en estados liberales corporativistas. Mientras que si siguieron esa misma trayectoria de jubilación, pero habitaban en países con estados de bienestar corporativistas, socialdemócrata o mediterráneo del sur de Europa... Eh, las probabilidades de enfrentar tres o más enfermedades crónicas, de, de tener tres o más enfermedades crónicas bajaban. ¿sí? Y ahí la reflexión que nosotros tenemos es, bueno, al parecer hay una influencia muy relevante en términos de la generosidad de las políticas públicas referidas a salud y pensiones. ¿sí? En, en resumen, es, esa es la discusión. Bueno, para terminar, esto es, realmente es para terminar, eh, los riesgos, como se ha dicho acá, en el fondo el, el envejecimiento tiene riesgos, o... Presenta desafíos en términos financieros, ¿no cierto? de salud, de integración social. La, la invitación que, que, que yo les hago eh, y que estamos empujando desde un centro de estudios que se llama Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad es pensar este tipo de fenómenos con un enfoque de curso de vida, que es más o menos lo que venimos hablando acá. que En el fondo, cuando pensamos en vulnerabilidad financiera y de salud en personas mayores, no solamente tenemos que pensar en políticas públicas asociadas al trabajo solamente y asociadas a esa última etapa de la vida, sino tenemos que pensar, por ejemplo, en, en políticas públicas que apunten a la continuidad de las trayectorias laborales, al acceso oportuno a la atención pública, a la promoción de vida sana en empresas, al balance adecuado, como decía la expositora anterior, entre familia y trabajo en etapas tempranas de la vida, ¿no es cierto? Y otras políticas, por ejemplo, de movilización y transporte, todas ellas con un directo impacto en el bienestar financiero y de salud en etapas tardías de la vida. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Lo intentaré hacer lo más eh, corto y breve posible. Eh, dado que los colegas anteriormente han podido dar cuenta de la transición demográfica de una u otra forma, eh, me van a evitar algunos, eh, algunas explicaciones, pero las voy a tratar de, de hacerlo lo más eh, explicativas y rápidas posible. Eh, bueno, como hemos estado durante toda la mañana, el, el se ha transformado, la, la, se ha hablado de la transición demográfica, pero finalmente, ¿qué es la transición demográfica? Básicamente, un, un modelo en que nos habla de la evolución de la tasa bruta de natalidad, que es la línea naranja de arriba, y la tasa bruta de mortalidad. Yo les vengo a mostrar en esta ocasión los datos eh, que hemos ido recolectando por parte del INE. Desde 1900, que son más estimaciones, a la, a más al presente, que ya son datos más duros, y hasta el 2050, que, son, que provienen de las proyecciones de población que salieron a fines del año pasado, en base al censo del 2017. Si se podrán dar cuenta, cerca del año 2048, según las proyecciones de población, la tasa bruta de mortalidad superaría a la tasa bruta de natalidad, es decir, morirían más personas que las que están naciendo. Ese es el, el primer punto a, a tener en cuenta. Eh, cerca de, mil, de 1900, la esperanza de vida de la población en Chile era bastante baja, como pueden apreciar, eh, enfocada básicamente o explicada básicamente por la gran cantidad de, de niños que morían antes de cumplir un año, 340 por cada mil nacidos vivos, eh, lo que... En la actualidad es una locura el dato en sí mismo. Eh, ya en 1930, que 5,5 hijos por mujer al final de su periodo fértil daba cuenta de una gran fecundidad en el país. Eh, la esperanza de vida ya había aumentado significativamente eh, a 41 años para las mujeres 30 casi 40 para los hombres eh, y la esperanza se había la o sea la, la mortalidad infantil se había reducido pero continúa en valores bastante altos eh, explicado básicamente por, la, por el tipo de causas de muerte que existían en, en este entonces. Hay, dentro de la transición demográfica está escondida, de cierta forma, la transición epidemiológica de la población. Eh, casi el 25% de las muertes en ese entonces eran eh, producto de enfermedades de efectos contagiosos y parasitarias, que son, las cuales son fácilmente prevenibles eh, a partir de vacuna o de mejora eh, en el sistema eh, de salud y, y, y social a lo que el profesor Miguel Villa mencionaba en un momento citando a Saubi eh, comienza en esta etapa una inyección de civilidad en el que desde los países más desarrollados se comienzan a generar las vacunas, eh, se esterilizan los, los las herramientas médicas después de las operaciones eh, se evita el contagio entre, intrahospitalario, etc. Y claramente teníamos una pirámide de población con una base ancha, eh, donde había una gran cantidad de, de personas jóvenes y una cúspide bastante acotada en que muy poca gente llegaba a edades adultas desde 1930 que se considera que es el, el, el inicio de, de la segunda etapa de la transición demográfica en cuando empieza a reducirse la la fecund la mortalidad llegamos a 1960 en que la fecundidad continúa siendo alta 5,4 hijos por mujer pero ya eh, la esperanza de vida eh, ha aumentado más aún 60 años casi para las mujeres 54 para los hombres explicado básicamente por eh, la baja drástica de la mortalidad infantil ah, hay una gran cantidad de, de niños que aún mueren pero es significativamente menor a, a lo que yo les mostraba anteriormente Explicado también porque ya las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias eh, se han reducido sustancialmente, ya no son la principal causa de muerte, sino que apenas el, el, el 8%, y las enfermedades del sistema respiratorio son las que tienen una mayor preponderancia junto con las del sistema circulatorio. Y tenemos que aquí ya en, el, en 1955, el, los tumores dan su primer o dan o están ya mostrando su, su primero su primera aparición la población continúa como la, la reducción de la mortalidad fue tal eh, pero la fecundidad se mantuvo en alza o, o constante al menos eh, la base de la población de la pirámide de la población sigue siendo ancha y va aumentando hacia la cúspide eh, con una mayor velocidad 1990, 2,6 hijos por mujer, ya la, en, en el intertanto entre 1960-1990 eh, viene la migración eh, campo-ciudad, la urbanización es un, un factor preponderante para la reducción de la fecundidad, eh, la educación de las personas, la incorporación de la mujer al trabajo, si bien eh, la, los, pan, los panelistas anteriores han dado cuenta de que aún nos, va, nos falta bastante en avanzar en ese, en ese plano, la eh, incorporación de la mujer al trabajo y en la educación también son, son son puntos importantes para la reducción de la fecundidad la esperanza de vida ya nos acercamos a los 80 años en el caso de las mujeres 70 en el caso de los hombres la mortalidad infantil eh, se ha reducido ostensiblemente y las causas de muerte se han transformado y han modificado su, su preponderancia no vemos en, en estas principales causas de muerte las la enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que son fácilmente prevenibles, pero sí las enfermedades del sistema circulatorio han cobrado más fuerza. Los tumores pasaron de los últimos lugares a, a la, ceder, la segunda causa de muerte en ese periodo y empiezan a aparecer las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, que son también más degenerativas y eh, aumentan la, la proporción de enfermedades, o sea, de muertes a causa de traumatismo eh, y las causas externas. Como podrán apreciar en el gráfico de las pirámides, eh, la base se comienza a, a, a, a reducir y se empieza a ensanchar la parte media de la pirámide, lo que da cuenta de que la población ya ha tomado más un... Una, una población un poco más envejecida, entre comillas, eh, que, que a inicio de lo, del periodo. ¿Por qué marco el 2000? Porque es el último año en que, eh, el, que la tasa global de fecundidad está sobre el nivel de reemplazo, el 2,1, que es el, el, el, el, el punto como ícono de, en, en, el, en cuanto a la tasa de reemplazo, es decir, que una generación se reemplaza a, a sí misma. Desde esa fecha en adelante, ya no, la, los niveles de la fecundidad no vuelven a ser superiores a esto. Eh, la esperanza de vida continúa aumentando, con un ritmo un poco más lento, pero eh, continuo. Eh, las mujeres casi alcanzan los 80 años de esperanza de vida al nacer, mientras que los hombres llegan a los 74 casi. Eh, la mortalidad infantil eh, se reduce aún más, eh, ya mueren nueve de cada mil nacidos vivos y la pirámide tiene una forma ya menos de pirámide y se empieza a asemejar más a, una, a un rectángulo. Eh, los últimos datos disponibles en estadísticas vitales son el año 2016, prontamente sacaremos lo, lo, lo del año 2017 en el próximo, en el próximo mes. Eh, da cuenta de que la tasa global de fecundidad se sigue reduciendo, 1,6 hijos por mujer. Eh, la esperanza de vida para el 2019, para este año, a partir de las proyecciones de población, eh, son 84. 83,4 para las mujeres, 78 casi para los hombres eh, y para ambos sexos 80. Es decir, todas las personas que, que nacen en este año tienen como una esperanza de vida 80 años, lo que para nuestros abuelos y para, y para las generaciones anteriores era una cosa inimaginable. Eh, la tasa de mortalidad infantil continúa reduciéndose. Eh, ya a niveles que casi no van a poder seguir reduciéndose porque eh, no lo voy a poder mostrar acá, pero eh, las causas de la mortalidad infantil se han reducido de tal forma que ya es muy difícil hacerlo. Ya no hay muertes por eh, enfermedad infecto-contagiosa, pero sí hay por malformaciones congénitas que son difícilmente tratables para evitar esas defunciones. y eh, me, me, me detengo aquí en este punto. Las enfermedades del sistema circulatorio continúan siendo las más, más importantes, la, la principal causa de muerte, pero los tumores son, eh, en algunas regiones del país, la principal causa de muerte. En al menos seis regiones del país, los tumores son la principal causa de muerte en el país, lo que implica... Eh, no tan solo eh, el hecho de la muerte, sino que implica gastos en salud eh, en tanto para fiscales como de la misma población. Las enfermedades nutricionales continúan en alza y es, es previsible que continúen haciéndolo. Como les decía, eh, ya el 2019, también con las proyecciones de población, la pirámide deja de tener un una forma de pirámide, continúa aumentando a la población en las edades superiores y eh, le, le voy terminando con el año 2050, con las, esto es netamente proyecciones de población en los supuestos de, de, de implícitos dentro de la misma la fecundidad es, es una especie de acto de fe, de, de, de necesidad de que aumente la, la, la, la fecundidad, pero en, según los datos disponibles no tenemos certeza ni eh, ninguna posibilidad de hacer de que la, la fecundidad vuelva a niveles sobre el nivel de reemplazo. La esperanza de vida... Eh, para el año 2050 sería de 88 años casi para las mujeres y 83 para los hombres, lo que da cuenta también de cómo vamos a tener que ir haciéndonos cargo de la, la, la previsión social, la, las jubilaciones. Y eh, los dejo con esta última imagen, en que ya la pirámide es prácticamente o se tornará en una pirámide invertida en que el gran peso de, de la población va a estar en las edades adultas y una eh, un una inicio de la pirámide bastante, mucho más reducida que, que en la anterior. Muchas gracias.